Bueno chicos y estamos aquí una vez más en un gameplay Hace mucho que no hacía un gameplay La verdad tenía muchas muchas ganas Y estoy utilizando una capturadora de video nueva Estoy estrenando capturadora de video Y esta es la primer literal La primer partida que grabo con esta capturadora eh, Bueno, después haré un video probablemente Tal vez sí, tal vez no pero es una capturadora que tiene pantalla integrada eh, graba directamente en la capturadora entonces no necesito la computadora y aquí están viendo ustedes bueno, para que se hagan una idea este es el manual y esta es la, la capturadora todo esto es una pantalla y bueno, dejémonos de, de cosas ya vamos a... a ya haré un video hablando de esta capturadora para que ustedes 100% recomendada, ¿verdad? Eh, sin duda alguna de las mejores. Si no es que la mejor que he utilizado, porque yo hace tiempo tenía una del gato y daba sus problemillas, pero el hecho de que sea, de que grabe internamente la, la el gameplay es demasiado bueno, y anteriormente la que utilizaba era esa, una capturadora súper sencilla, pero tenía mucho lag, por lo que no podía grabar gameplay de juegos que se necesita mucha precisión, y no es que sea muy bueno en este tipo de juegos, sino es que era injugable, Ese era muy poquito el lag, pero sí lo hace injugable, eh, entonces ya con esa capturadora puedo, puedo jugar y grabar este tipo de juegos que requieren un tiempo de respuesta más rápido, Um, se, ese tipo de capturadora le recomendaría como para alguien que va a jugar juegos de turnos Como un Pokémon tradicional que selecciones el ataque, el ataque lo hace Pero si sí tiene ese pequeño problemita, es muy barata Pero si pueden conseguir esta, muchísimo mejor, esta es una SZK. Y bueno, vamos a comenzar La verdad, sinceramente Llevo mucho, mucho, mucho, mucho tiempo Prácticamente Estoy grabando esto en enero 2022 Y la última vez que jugué Si no me equivoco fue Noviembre de 2021 Una cosa así Entonces sí tengo mucho tiempo de no jugar Espero que me vaya bien Ya que es la primera El primer gameplay que grabo Con esta capturadora por lo menos para no quedar mal. Igual. Pierda, hijo de puta Pikachu. <ríe> pierda o gane vamos a subir ese gameplay. a ah, como queda, así lo vamos a subir. ¡No, Pikachu! Vieron ese movimiento como me como me escapé de esa. de esa trampita. Madre, pero ayúdeme. Ya voy, papillo. Ya voy, papillo. Ya sí, ya ahora tenemos a otro más. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No, yo sabía que iba utilizar eso. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo el cangrejito? Actu ahorita lo que tengo que hacer básicamente es Subir de nivel lo más rápido que pueda Y defender la base, obviamente Para los que no han jugado este tipo de videojuegos Es básicamente un LOL ¡Eh! ¡Está FK! ¡Está FK! ¡Está FK! ¡No! ¡Mueve! ¡Yo quería matarla! <risa> Pero ya, ya aquí ya tenemos varios Vamos a ver Básicamente Se nos están viniendo todos por el carril de arriba Entonces, aquí, ahorita Lo que tenemos que hacer Es defender Ma, ¿usted cree que me va A matar, estando yo en la base? ¿Sea más serio, papi? Mátelo, papillo, mátelo, papillo Mátelo, papillo Vale, pero es que es que cangrejito no hace mucho tampoco, no. Ay, Dios. Creo que vamos a perder esta partida. Aquí llegó ya Hengar, a ayudarnos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, muere, muere, muere. O que por fin... Mai, vale, si atacamos al Rotom así por varas, digo yo... Qué rápido subí. <ríe> Muy bien. Ok, ya aquí. Con Rotom de nuestro lado prácticamente ya podemos decir que vamos a apuntar. Voy a apuntar. Madre ¿Cómo, cómo pierde práctica en uno en ese tipo de juegos. Me siento súper.. super oxidado. Voy a esperar que.. Ellos no saben que yo estoy aquí. Creo. <ríe> Voy a esperar que pasen. Y anoto. ¡No! No, eso, eso, váyanse, váyanse, váyanse, váyanse. Más, aléjese más, aléjese más. Aléjese. Me descubrieron. Eso. Bien. Apenas, apenas fue que anoté. ¡Muere! Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, papillo ahora váyase porque aquí no está haciendo nada madre. es que se excitan demasiado madre jamás en la vida y aquí cómo están ya por lo menos destruimos la primera base de ese camino ya eso es una ventaja enorme. Mae, pero mae. Nos agarraron gorreados! Qué bueno. De... Por el amor a Cristo. La verdad, la verdad sí siento. Creo que ya nuestra. Nuestra basecita valió Valió que es Bueno, ¿no? Esto muy bien Voy a robarme unas cuantas aquí Pokeboludeces Vale, ¿sabe qué sería bueno? Que viniera a ayudar cangrejo de Diondo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 no, no, no, no, no se venga para acá, no se venga para acá. Lléveselo, lléveselo, lléveselo, lléveselo. Y yo anoto estos cinco puntitos. Y me voy. Muy felizmente. Me voy a ir a la base porque estoy muy lejos. Vamos, vamos, vamos muy bien, vamos muy bien. Lo malo de este juego es que durante la partida no se puede saber si se está ganando o se está perdiendo. Pero como llevamos más bases destruidas, yo diría que vamos ganando, ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo, mamita? ¿Qué estás haciendo? Voy a ayudar al carril de abajo. Porque veo que están un poquito... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! <risa> No lo vi, mar maricón este. Final. Sigue Pero así. mátelo, mátelo, mátelo, mátelo, mátelo. Ma, es en serio que no lo pudimos matar. Como costó, vea como que de vida. Ahorita lo que hay que hacer, lo que urge es matar a Sartos. Que creo que sí lo logramos matar. Voy a ponerme aquí el ataque. Perfecto. Ya esta partida está más que ganada. Super tanto, super tanto. Te moriste. Sigue así. Super tanto. Vamos, dos, uno. <ríe> Anoté apenas a tiempo. Maten a ese Pikachu. Bueno, ya si sí esta partida la perdemos. Máteme ya de por sí. Ya se está ganado. Mal, ¿por qué cuesta tanto matar a este? ¡No! <ríe> Déjeme llegar con vida al final de la partida. ¡Ganamos! Bueno, espero que realmente hayamos ganado. Vamos a ver qué pasó. Según yo, sí ganamos. ¡Re, que te con... Ganamos y por mucho. Eh... Y bueno, gente, eso fue todo. Eh... Simplemente quería probar un poco la capturadora de video que estoy probando ahorita y hacer este pequeño video. Si quieren más videos de Pokémon Unite, eh, me lo piden en los comentarios y puede que siga haciendo. Eh, comprando pases de temporada, comprando cosas de este juego que la verdad sí estoy muy muy muy muy, muy viciado. Y ya, eso fue todo. Chao.